En el contexto de lo que es la lucha hegemónica por parte bueno, de la divisa norteamericana para ser una, ser una de las más importantes en el mundo, ha salido un informe que creemos es importante para ustedes y es un revés para el dólar sobre todo en el posicionamiento en los países aliados con rusia y estamos hablando que en esta vez el batacazo lo da el yuan por acá tenemos un informe de medios eslavos como sputnik en donde da a entender que bueno está sufriendo el dólar para hacer posicionamiento sobre todo en el país de vladimir putin y el yuan se posiciona como una de las monedas más negociadas allí en Rusia. De acuerdo con la agencia Blomberg, estamos hablando de febrero y marzo. La moneda china, el Yuan, se posicionó como la moneda más negociada en Rusia. El Yuan supera al dólar en volumen de transacciones mensuales en febrero por primera vez, mientras que en marzo su tendencia se hizo más pronunciada. Los datos los está entregando la bolsa de Moscú citados por el medio estadounidense El Cambio. Detalla Blomberg se produce después de la serie de sanciones que ha impuesto Occidente, implementándolos en contra de la economía de Rusia, país que ha profundizado sus lazos con el presidente de China, cuyo presidente Xi Jinping visitó recientemente a Vladimir Putin allí en Moscú. El Banco de Rusia pide regularmente, y esto es un proceso que están haciendo para bueno, combatir la dependencia con el dólar. Regularmente, y las entidades bancarias están pidiendo a las empresas y a los ciudadanos que bueno, cuando se muevan los activos lo hagan en rublos o monedas que ellos dicen amigables para evitar el riesgo de un bloqueo o un congelamiento ante la situación cambiante que se vive en el mundo, en la cual potencias como las occidentales mantienen sanciones económicas y comerciales contra Moscú. Recordemos el pasado 21 de marzo, los presidentes de Rusia y China también suscribieron declaraciones conjuntas sobre el reforzamiento de la asociación integral y la cooperación estratégica y otras sobre el desarrollo de la colaboración económica entre Rusia y China en áreas claves hasta el 2030. Los temas abordados de Vladimir Putin y Xi Jinping afirmaron que siguen realizando consultas sobre los asuntos relacionados sobre todo con bueno, países de América Latina y África, Rusia y China van a continuar con la práctica de celebrar consultas con los temas relacionados con América Latina y prestarán atención al fortalecimiento de los contactos y el mutuo diálogo mientras desarrollan las relaciones bilaterales con América Latina, el Caribe y dice acá que seguirán promoviendo la estabilidad y la prosperidad en la región resalta el comunicado, además el presidente de Siberia declaró que durante las conversaciones con Xi Jinping valoraron el uso del yuan chino en los acuerdos entre Rusia y los países de América Latina, Asia y África y esto lo han tomado como un gran paso para la economía china porque hace poco unos días atrás el gobierno brasileño anunció también un acuerdo con su par chino para realizar transacciones en la moneda de yuan y reales en lo que se considera como un golpe a la hegemonía monetaria y comercial que venía teniendo washington en la región la encargada de darla a conocer fue la agencia brasileña de promoción y de exportaciones e inversiones apex brasil fue la encargada de hacer este anuncio precisando en una nota que fue emitida el 29 de marzo que los dos países habrían firmado el establecimiento comercial bilateral en monedas locales aquí la expectativa es la reducción de costos con la implementación de esta nueva moneda, promover aún más el comercio bilateral y facilitar las inversiones en Brasil, es lo que señaló el comunicado en su momento por parte del organismo estatal al confirmar la medida que concretaba un principio de acuerdo sellado a finales de enero. Asimismo, estamos hablando de lo que vienen haciendo el BRICS entre los países que lo conforman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que están avanzando lo que es a la creación de una nueva moneda para sustituir al dólar, según informó el vicepresidente de la Cámara Baja Rusa, Alexander Babakov. El funcionario del Kremlin adelantó que el anuncio al respecto posiblemente se hará en la cumbre del IRE del BRICS que se celebrará en agosto en el país de Sudáfrica. Es la información importante que tenemos en las últimas horas con respecto a lo que se está dando de este informe que para los expertos se trata de un revés para el dólar, sobre todo en los países aliados y que denota que el yuan está cogiendo poder a nivel mundial al lado del de rublo. Respecto a las sanciones contra Rusia, en las últimas horas el presidente Putin dijo que cree que las sanciones llegaron para quedarse, recordando que muchas industrias nacionales se encontraron en el epicentro del bloqueo de las sanciones, cuando los países occidentales optaron por ruptura brusca de los lazos comerciales, económicos y de cooperación. Vladimir Putin dijo que estas sanciones contra el, la economía rusa se mantendrán durante mucho tiempo, por lo que es necesario desarrollar medidas para el desarrollo soberano del país a largo plazo. Putin dijo, todos entendemos que las sanciones llegaron para quedarse, por supuesto, por lo que, junto con las medidas prioritarias para reemplazar las tecnologías y productos importados, se necesitarán reformas a mediano y largo plazo encaminadas a los objetivos estratégicos del desarrollo soberano del país, dijo Putin en una reunión del Presidium del Consejo de Estado en martes. Muchas industrias nacionales se encontraron en el epicentro del bloqueo de las sanciones, cuando los países occidentales optaron por una ruptura brusca de los lazos comerciales, económicos y de cooperación, recordó el presidente embargo sin embargo, Rusia ha logrado concentrar recursos, esfuerzos y asegurar la sostenibilidad de la situación económica. Así, se dieron los pasos necesarios para sustituir productos occidentales por equivalente fabricados en Rusia o en uno de sus estados amigos. Empezamos a invertir fuertemente la sustitución de equipos y software importados introduciendo nuevos mecanismos de financiación preferencial y de proyectos. Para el mandatario, este trabajo realizado de manera acelerada y extremadamente intensa ya está viendo resultados positivos, además de lograr entrar en un nuevo ciclo de crecimiento económico subrayó el jefe de estado. El presidente citó la opinión de los líderes de la planta que visitó en martes y dijo, nos vimos obligados a pasar a la sustitución de importaciones en áreas en las que no habíamos pensado antes, esta frase es clave, nos obligaron, creo que si no nos hubieran obligado, nunca lo habríamos hecho subrayó Putin en la reunión del consejo propuso discutir el desarrollo de la industria rusa, el potencial industrial teniendo en cuenta la presión externa hacia los rusos y en las últimas horas el ministro de exteriores de Rusia, Sergei Larov, dijo que los países aliados del norte no están en la capacidad de ejercer relaciones con Moscú, porque están más preocupados en la derrota estratégica de Rusia, incluso muchos expertos están hablando de que las relaciones que posee Occidente con países de América Latina, África, algunas se han deteriorado y según este informe que hacen diarios como Bloomberg, los intentos de aislar a Rusia en el ámbito internacional no tienen éxitos, todo porque el Kremlin ha concentrado sus esfuerzos en estrechar las relaciones comerciales con países como China, India y los países africanos, y Sergei Larrope ha dicho que los intentos para para arrebatar estos lazos no están garantizados para Occidente porque según el funcionario muchos países ya no están en disposición de seguir cuidando los intereses de Occidente en contra de los mismos propios de estos países. Y algunos informes dicen que muchos estados quieren poner en un punto neutral su posición frente a Rusia y otros países están a favor de la federación pese a existir la presión por parte de Occidente. Por ejemplo la NBC es un medio corporativo del norte. Hace poco publicó esto. No es una imagen bonita. El apoyo a Rusia está creciendo en el mundo de desarrollo. Por ejemplo, el diario Occidental Político ha dicho que las relaciones de Occidente con Asia y África están al borde del colapso en beneficios de la federación. China Morning Post tituló hace poco lo siguiente. ¿Por qué el sur se está desenamorando de Occidente y del orden liberal? Son algunos titulares que están haciendo referente al desmoronamiento de algunas relaciones por parte de países africanos y aliados de Rusia con Occidente. Pero escuchen bien, porque esto sí es la tapa. Ustedes saben que Polonia hace poco envió casas MiG-29 eh, a Ucrania y sigue metiéndole leña al fuego, pero por debajo de cuerda, adivinen. Polonia ha comprado a Rusia casi el doble de gas licuado de petróleo que el resto de los países de la Unión Europea, catalogándose esto como doble rasero. Según este informe que tiene el diario Sputnik, dice que Polonia sigue siendo el mayor importador de la Unión Europea de gas licuado de petróleo ruso. Incluso ahora, en medio de lo que son las restricciones contra combustibles de Rusia, aumentó sus compras, informa el periódico Rezexpospolita. Mientras el gobierno considera abandonar el gas como combustible de transición a favor de el carbón. Según estos datos, en el 2022 Polonia compró gas licuado procedente de la federación por un valor de 710,3 millones de euros, mientras el resto de la Unión Europea adquirieron 417 millones de euros, indican los datos que han sido recopilados por el medio. Este artículo señala el gas licuado de petróleo a diferencia del gas natural no señalaron que el gas licuado de petróleo a diferencia del gas natural no está sometido a sanciones entre todos los combustibles el propano que forma parte de, del gas licuado de petróleo ocupa el séptimo lugar entre los más populares en Polonia se habla que son 3 millones de automovilistas que lo utilizan y en estos momentos el país se debate el suministro del gas licuado de petróleo procedente de Rusia mediante entregas desde otros destinos sin embargo desde el punto de vista logístico se trataría de un proceso costoso el 7 de febrero el ministro polaco Matius Morawiecki habría declarado en una conferencia sobre el apoyo a Ucrania que Europa era extremadamente dependiente del combustible ruso, añadió que Europa como adicto, vuelve por más y acepta cualquier precio de combustible, Polonia según dicen, abandonar el gas como combustible de transición a favor del carbón, mientras tanto la nueva política energética de Polonia prevería abandonar el gas en favor del carbón que el país utiliza como combustible de transición en su camino hacia una transformación ecológica anunció la ministra del clima y medio ambiente Ana Moscúa, responsable de los asuntos energéticos de acuerdo con esta funcionaria, el documento incluye inversiones en desarrollo de centrales eléctricas pero a menor escala previsto ante anteriormente agregó que el costo de la compra de créditos de CO2 seguirá siendo un problema pero varios países europeos han intentado abandonar el gas como combustible de transición en favor del carbón, no obstante, no todos los ciudadanos apoyan la iniciativa. Así, en Alemania, la intención de las autoridades de incrementar la exportación del carbón ya fue motivo de protestas en el pueblo alemán de Lucerat, que tuvieron que ser reprimidas voluntariamente por las autoridades que buscan demoler el pueblo para poder ampliar la cantera de carbón en Garsweiler. Durante los últimos meses, países europeos han vivido la crisis energética por los altos precios del gas y la electricidad que se han disparado debido a las sanciones impuestas a la adquisición de hidrocarburos procedentes desde Rusia y entonces dejamos hasta acá la información a usted muy amables y muchísimas gracias por su audiencia nos escuchamos en el próximo contenido informativo